Ah, músicos, toma uno. subía y una vieja que yo conocía debajo de la cama la no tenía cada vez que la vieja rezaba uno se bajaba y el otro subía unía surudanga, surudanga que es un columbén que me gusta, que me gusta y ahí me gusta la vieja de usted de tin marín, de dos pingües de cucarama, cara, fue que me gusta, que me gusta y ahí me gusta la vieja de usted Una vieja que yo conocía bajo con la cama y un perro tenía Cada vez que la vieja rezaba El perro la traba y así le decía Surutanga, surutanga Surutente de su currume Ya me gusta, ya me gusta, ya me gusta La vieja de usted Petit Marín de los pingüeles La Vieja que yo conocía debajo de la cama y un chango tenía. Cada vez que la vieja rezaba el chango me bajaba y así lo decía. Y otra vieja que yo conocía debajo de la cama y un chango tenía. Cada vez que la vieja rezaba el chango me bajaba y así lo decía. Que, su beca, su beca, te que maneca, me gusta y ay me gusta, ay me gusta el chaco de usted. De team marín de los pingües, de juca la macaratita de la Que me gusta y ay me, me, me, me gusta, y ay me, me, me gusta la vieja de usted. Una vieja que yo conocía debajo de la cama y un sapo tenía, cada vez que la vieja rezaba, el chapón le saltaba y así le decía. Una vieja que yo conocía debajo de la cama un sapito tenía, cada vez que la vieja rezaba, el sapo brincaba y así le decía. Marín de dedo pingüe, que coca la macara fue, que me gusta y ay me gusta, y ay me gusta la vieja de usted. Perfect. Perfect. Love it, love it, love it. Love it.